hay que hacer un balance que cuánto ganamos o cuánto perdemos si estamos en la lucha o no estamos en ella. Eh, en el pasado hemos visto como compañeros y compañeras se han sacrificado para salvaguardar la universidad y el acceso a ella. Si hay que perder el semestre, cosa que nunca ha pasado por las huelgas y paros, pero es uno de los argumentos que se utiliza, eh, si es la primera vez que se pierde el semestre, lo perdemos y volvemos a, a retomarlo. Eh, yo creo que para poder eh, crear soluciones que cambien y transformen los valores de la sociedad en que vivimos y que transformen el sistema. Eh, hay que invertir en, en herramientas como la educación y somos uno y uno los que tenemos que presionar y organizarnos políticamente para que eso se pueda dar.